Bienvenidos a Somos Uno, el podcast de We Are Not Zombies en alianza con Somos Visibles, en el que nos enfocamos por visibilizar proyectos de impacto social que están haciendo humanos como tú, como yo, que quieren transformar el mundo. Yo soy Juliana Arbeláez Jiménez, Hani, y en esta ocasión estaré platicando con Ludivina Velarde, una de las fundadoras del proyecto Vicali, que queda en México y que hoy nos acompaña para contarnos más de esta iniciativa y seguir inspirándonos a ser parte del cambio. Ludivina bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, pues muy contenta de que me hayas, de que nos hayas invitado. Muchísimas gracias. En esta ocasión estoy dando la cara yo, pero pues somos, somos ya bastantes los que estamos, este, concentrados en generar esta transformación. Perfecto, maravilloso. Claro, solos es casi que imposible, es muy difícil. Ludi, eh, bueno, como para dar entrada hoy a nuestro episodio de Somos Uno, eh, quisiera que nos contaras un poco acerca de ti y del proyecto, ¿en qué consiste? Bueno, pues este, de mí, ¿qué te puedo platicar? Yo tengo toda la vida en esto. Mi mamá fundó esta organización de hace 30 años, pero desde que yo soy niña ella ya era activista social, este, luchadora de la paz, ¿no? de los derechos de la paz, de la igualdad, de todas estas cosas era lo que yo escuchaba en mi casa. Mi papá es médico, entonces también el don del servicio, del dar, del, del, del estar 24 horas atento a que el ser humano esté bien, a que no esté algo, pues es algo que traigo arraigado, digamos, que he escuchado durante toda la vida, ¿no? Entonces. Quieras o no, a lo mejor hay una edad en la que no quieres repetir el patrón de tus papás, pero luego regresa a esa en la que dices, pero estas cosas están bien, porque estas cosas me han formado y me y me han hecho que funcione mi universo y, y, mi, y mi mundo, ¿no? Entonces terminé siguiendo los pasos. Pero unos lindos pasos además. Exactamente, por eso te digo, muy contenta y muy orgullosa de, de, de lo que aprendí de ellos y de él y de ella. Son, son distintos, pero lo, los dos tienen esta capacidad, ¿no? Entonces, hace, primero fui muchos años voluntaria, voluntaria para, para Vicali como bailarina, daba las clases de baile, daba la, drama, la dramatización de las problemáticas. Vicali es una organización que trabaja en, en identificar... Atender, prevenir y desactivar la violencia en todos los sentidos y para todos lados, ¿no? Entonces, obviamente siguiendo el, el modelo de la violencia primaria que es en casa, después la secundaria que es en la escuela y la terciaria que es en la calle, en la comunidad. Entonces, siguiendo todos los, este, todos los, todas las capacidades de poder desactivarla, y, y empecé de esa forma, dando las clases de baile a mujeres que habían sufrido violencia y nos dimos cuenta, mi mamá ya lo sabía, yo soy actriz, pero me di cuenta ya que estaba en Bicali que por medio del arte es que podemos desactivar la violencia de la manera más fácil, porque cuando reconocemos nuestras emociones y las podemos proyectar en algo, pierden esa fuerza negativa que pudiera generar eh, pues una radioactividad. Uh -huh. Exacto. Y se convierten en algo bello, en algo que produce belleza. Fíjate qué maravilla. Y es muy sencillo porque es como si aprendiera un niño, es como enseñarle a un niño que cuando está muy enojado agarre un lápiz y se ponga a dibujar algo. Es tan, tan simple como eso. Claro. Desde ahí. Oye, Ludi, su tú... Qué interesante. Bueno, pero ven, antes de que sigamos y si me cuentes más acerca del proyecto y de Cali, eh, para que la gente, mientras que nos va oyendo o nos va viendo, vaya entrando a tus redes, pues a las redes de, de, del proyecto y vaya viendo en qué consiste, más allá de nuestra narración, porfa, déjanos de una vez aquí para que la gente entre, te siga y vaya siendo eco de esta gran iniciativa. Mira Bicali es www.bicali con B chica W C A L I, arroba eh, digo punto O uh -huh. O sea www.bicali.org. Punto punto El bicali es con B chica, o sea, B de vaca y latina W C A L I Perfecto. Latina, de nuevo. Y significa vida con calidad. Así lo encuentras más fácil. Ok. ¿Y redes sociales tienen? Las redes sociales en, en Instagram. Estamos también como Vicalia C, de Asociación Civil, Vicalia C. Y en Facebook también, Vicalia C. Perfecto. ¿Y si quieres dar las tuyas personales? ¿cómo ah, bueno yo, soy, bueno, yo estoy en Instagram, arroba Ludivina Velarde, con Y la primera. Todo complicado. <risa> Udi con Y la primera y con B chica, Vina, eh, Velarde con B chica también, este, ese es mi Instagram, arroba Ludivina Velarde y también es mi Twitter. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí, mientras que la gente va entrando a las redes de, de Vicali, vayan pues, Vicali AC en Instagram, entren, mientras que Ludi nos va contando un poco más. Eh, este es un proyecto que tiene 30 años, que nació de tu mamá. Eh, tú, pues más que nadie conoces las entrañas y la, la fuerza de este proyecto. Eh, cuéntanos un poco por qué inició eh, y cuáles fueron como las motivaciones más, más humanas de tu madre digo, para iniciar. Exacto. Te iba a decir que cada quien tiene su, una misión y una... En este mundo, en este planeta, vas aprendiendo... Que, que todos y todas tenemos algo que aportarle, ¿no?, al mundo. Uh -huh. Es como, no sé a qué edad sucede, pero hay un momento en que tú dices, esto es lo que yo le quiero aportar, ¿no? Y en ella era muy claro, ella tenía una necesidad de defender a las personas que no tenían las mismas oportunidades para tener la vida que merecen tener, que todos y todas merecemos tener. Entonces, su, este su forma de, de platicarnos de que todos teníamos las mismas este, oportunidades, obviamente, data de su familia, que también la educaron así, en un lugar en donde mi abuelo, pues era el único hombre de seis mujeres, seis hijas, sí. exacto, seis hijas y él, que además era muy querido, pero además eso le llevó a ella a, a, a crecer creyendo que había una igualdad, en todos los sentidos, después que sale a la calle y se da cuenta que no es así, es cuando empieza a querer generar esa transformación de que por qué no es así, si así debería ser, sí. ¿no? Entonces, ella descubre que la, la, el principio de la prevención que ella podía aportar era en las escuelas, en primaria, en donde se les enseñara a esos niños y a esas niñas que se empezaban a leer, que se empezaban a escuchar cuentos, podían empezar a tener... A, a, la oportunidad de abrir la puerta a un mundo entero en donde había millones de posibilidades que no tenían que ser las que ellos veían diariamente en comunidades o en zonas vulnerables. Entonces, a ver, eh, ¿trabajas con varios grupos poblacionales en Vicali? O sea, niños, mujeres... Trabajamos por todos lados, Jani, la verdad, Jani, la, trabajamos con niños, con niñas, con jóvenes, porque el presente es del joven, ¿no? Y si no le estimulas si no lo, lo empujas para que quiera generar esos cambios, no van a suceder, porque finalmente los adultos, las adultas, estamos empujando, pero ya este país, este mundo, ya vamos de salida, aunque estemos todavía jóvenes, del adolescente es el que va a, a generarse, entonces tú tienes que están a un lado, ¿no? Diciéndole ten proyecto de vida, sueña, si sí se vale, si sí lo puedes conseguir, adquiere herramientas, estudia, prepárate, o sea, tienes derecho a una vida que siempre has querido tener, no a la que crees que te tocó tener, ¿no? Esos son los jóvenes. También tenemos a mujeres, mujeres en todos los sentidos, mujeres que han vivido violencia, mujeres que aunque no la han vivido saben que existe, mujeres que educan a esos niños y a esas niñas, para que pueda haber esta igualdad. Y también tenemos hombres. Tenemos hombres, eh, hombres que han ejercido violencia, uh -huh. que a mí me parece eh, un proyecto muy interesante, porque cuando tú le das la posibilidad a alguien que ha cometido un error de que haga este, una restauración del daño, no se pueden muchísimas cosas arreglar, pero las que sí se puedan restaurar, las que pueda reparar, le estás dando una oportunidad de que, con ejemplo, les enseñe a esos niños y a esas niñas que quizás son sus hijos y sus hijas, que sí se puede cambiar y que sí tiene ganas de hacerlo y que sí reconoce el, el error, ¿no? Entonces, yo creo que se desactiva la violencia desde ahí y ese hombre que en algún momento violentó puede tener la posibilidad de tener una vida feliz, con una pareja contenta, con una vida hermosa, la vida que también merecía y que también merece tener. Oye, yeah, qué, qué interesante esto de, de los hombres que, que han ejercido violencia y ahora son parte del, de, del proyecto. Eh, qué valentía, además, que tiene que tener un hombre para reconocerse, para reconocer que eso está, eh, pues que no lo debió haber hecho, pero qué valentía no solo para reconocerlo a sí mismo, sino que hoy hace parte de un programa en donde lo reconoce el público. Claro, dame claro. ¿no? pues, un poquito más de eso porque me No, y además que... donde se den cuenta que, que no son los únicos, mira, es una cosa muy compleja, ¿no? La violencia siempre ha sido una cosa muy compleja porque como se contagia, uh -huh. entonces va de generación en generación. Muchas veces lo vieron en su casa, sufrieron violencia, eran víctimas, luego se convierten en victimarios para defenderse de un, de un, de un proceso de víctimas, de, de, de víctimas que no trabajaron, de un dolor que no pudieron sanar, ¿no? Entonces, si nos vamos desde fondo, todos en algún momento fuimos víctimas y luego nos convertimos en victimarios, si no tenemos las herramientas de darnos cuenta, ¿no? De dar cuenta del daño, entenderlo, procesarlo, trabajarlo y continuar. Si no, estás activado, es como una activación, ¿no? Uh -huh. Entonces vas y repites, a mí me pegan y yo voy y pego, ¿no? ¿No? Claro, Esto pasa por inercia en los niños, ¿no? O sea, te jales el pelo y te lo jala a ti. Entonces tendremos que trabajar en poder resentir ese, ese, esa, esa violencia y no repetirla. Fíjate, que entre en nuestro cuerpo, que trabaje en, él, en ella y encontrar una manera de sacarla que no sea violenta. Entonces, estos hombres que han ejercido violencia durante siglos y siglos porque lo han repetido, porque culturalmente es una realidad, queramos verla o no queramos verla. Fíjate que es fantástico como cuando tú hablas con los niños y las niñas no la ven, eh, porque las cosas sí están cambiando, aunque no nos damos cuenta. Nada más que van muy lentas, porque el proceso pues lleva siglos, si no es que toda la, la, la creación, ¿no? Desde el principio. Entonces nosotros no nos damos cuenta... Pero ellos, ellos ya pueden notarla, ellos sí la notan y dicen, este acto es violento, yo no quiero repetirlo. Y entonces este, es mucho más generoso el niño y la niña cuando se da cuenta que alguien está, que viene de muy mal humor, un niño puede reconocer que a lo mejor tuvo un problema en su casa y decirle, ¿estás bien? ¿Está todo bien en casa? O estás, está, está, te pasa algo, te veo muy alterado, compañero. Te lo juro que sí sucede Claro. Nada más que nosotros en el día a día ya lo olvidamos, pero bueno, lo que quería decir es que para estos adultos hombres que llevan esta carga en la que además empezó a empoderar a las mujeres, yo lo pongo entre comillas porque empoderar una mujer sin empoderar al hombre cuando vivimos todos en este planeta, pues, ¿cómo podría funcionar? O sea, ¿de qué manera? No tiene sentido. O sea, se tiene que trabajar a la par, se tienen que trabajar los dos en una reconstrucción, en una deconstrucción de, de cívica, de ética, de valores, de compromisos, de responsabilidades, de, de, de importancias, de prioridades, de, de forma de tomar decisiones asertivas, de estar con el autoestima donde debe de estar, con la identidad donde debe de estar, con todo lo que debes de tener. ¿no? para estar en equilibrio. Si no lo tiene el hombre y solo se lo dan a la mujer, pues entonces de pronto el hombre empezó a carecer de, las, de lo que se le había dicho que debía hacer. Y entonces, ¿en qué momento eh, el hombre empieza a explotar? Porque obviamente no tiene las herramientas para entender el cambio, simplemente se le están quitando cosas. O sea, si se le educó para ser cazador, para ser conquistador, para ser el que provee. Y de pronto la mujer también provee, y la mujer también es conquistadora, y la mujer también consigue cosas, pues imagínate el, el, el choque. El desequilibrio, claro. Entonces, hay que trabajar con los hombres, y hay que trabajar con ellos desde, desde el error, desde la prueba y el error, porque, porque todos nos equivocamos para empezar, hombres y mujeres, todos estamos en, en, en, esta, en este trabajo de aprender, de experimentar, de ser cada vez mejores. Entonces hay que trabajar con ellos mucho, porque te voy a decir una cosa, en cuanto se dan cuenta de lo que, has, de lo que hicieron, en cuanto lo, lo asimilan como un acto de violencia y no una, pero si yo la estaba educando, porque te contestan así, pero si sí. yo la más la estoy educando porque lo hizo mal, porque así escuchan. Entonces, en el momento en que se dan cuenta del daño que hicieron, ¿tú cómo crees que responden? Pues entran en un choque, entonces no valgo nada, soy una porquería, soy una mala persona, ¿por qué no me muero de una vez? Revelador, <risa> increíble. Oye, Ludi, tengo una pregunta aquí de un tema muy importante que acabas de tocar y es el tema cultural. El cambio cultural requiere tiempo, requiere paciencia, sí. eh, requiere estar dispuesto a ver que avanzas medio paso pero que a veces ese medio paso a lo que decías ahorita uno no lo ve pero ellos ya lo empiezan a percibir y esto es lo que es el cambio cultural una tradición de años centenios la estamos cambiando paso a paso poco a poco eh, quisiera aquí preguntarte dentro de ese tema cultural y que uno a veces pues, como los humanos queremos resultados ya sí. eh, qué ha sido para ti digamos o de lo que has visto lo más difícil de manejar dentro del proyecto o los retos más grandes que has enfrentado? Pues, ¿sabes que Una de las cosas más complicadas con el cambio de cultura, el que queremos, es la naturalización uh -huh. de la violencia, de los estatutos, del estereotipo de lo que debe de ser normal. Entonces, eh, es como ponerle frenos a una adulta o adulto, que en los dientes alguna persona de 60 años que ya tiene hasta las raíces como, ¿no? Bien entraerradas. Exacto, uh -huh. es muy, muy complicado. es Aparte te lo topas en, en gente que no cree que tiene normalizada la violencia, porque pues evidentemente al ser cultural, así naciste, así creciste. Entonces, querer generar el cambio duele, duele mucho. Eh, de repente hay momentos insoportables en los que la gente suelta y dice ya no puedo, yo ya no puedo, mejor me quedo como estoy, mejor me regreso a mi casa a cuidar a mis hijos, y no tiene nada de malo, te voy a decir una cosa, si ella quiere estar en su casa cuidando a sus hijos, ¡qué maravilla! Si él quiere estar en su casa cuidando a sus hijos y que ella trabaje ¡qué maravilla! Se trata de llegar a acuerdos, se trata de encontrar la forma de llevarnos bien, de tener una igualdad, de trabajar en en equipo para que el mundo sea mejor. Claro. La claro. cosa es que la, la educación, la cultura, lo que escuchamos, lo que seguimos viendo en las redes, en la televisión, en el... O sea, nos bombardea y entonces hay una crisis hoy en día en cuanto a, a qué quiero.. Si tú le preguntas a la gente qué quiere, el 90% ni siquiera sabe. ¿Qué quieres tú? Y se te quedan viendo, no, pues lo que debería de tener yo es una casa muy grande y lo que debería... De... No, no, no. ¿Qué quieres? Y no te pueden contestar. Porque no se nos ha educado a que sepamos qué queremos. Porque desde pequeños y pequeñas nos han inculcado lo que debes de tener, lo que tienes que tener, lo que, lo que te convierte en alguien respetable o no. Fíjate, nada más. Entonces, tendremos que volver al básico. Si el básico es queremos ser felices... Tendríamos que regresar ahí. ¿Qué es ser feliz? ¿Qué es para ti? ¿Cómo te conviertes en alguien feliz? ¿Qué no te hace feliz? Y fíjate, de aquí parte algo todavía más loco. Cuando tú estás enojado con alguien, uh -huh. que te hizo un daño, y estás muy enojada, cualquier tipo de cosas, hablo mal de ti o lo que tú quieras, ¿te das cuenta un día que te cuesta más trabajo mantener ese enojo cuando en realidad ya lo soltaste y no le guardas a lo mejor ningún rencor y no generó tal daño, pero mantener esa postura de tengo que estar enojado porque lo que hizo no está bien, te genera a ti tanto malestar y además vas como, como, como, en, una, como en una bola de nieve, no, no puedo ir a tal lugar porque va a estar fulanito y ya no puedo participar en tal cosa, o sea, y te vas llenando tú sola como de amarres hasta que estás atorada, hasta que estás atorada defendiendo algo que debe de fluir, claro, no, Entonces, eh, por eso cuando dicen que, que el ser humano por naturaleza es malo, yo creo que no, yo creo que el ser humano por naturaleza es bueno y es como los niños y las niñas, lo que pasa es que se nos va enseñando que tienes que, no, tengo que demostrar que yo, a mí conmigo no se puede, tengo que, y tú te vas llenando de, tanta, de tantas cosas que tienes que demostrarte a ti y a los demás para, para estar en ese lugar, en esa postura, uh -huh. te atoras. Y a ver, sale ahí, a ver, sale ahí. Sí, tienes mucha razón, la naturalización y la costumbre de, de esa violencia, de, es, es lo que vemos, es el entorno. Y, y cortar con esa naturalización, alejarse de lo que sería la, la tradición en tu tribu, es un reto enorme. Pues claro, y además duele, porque todos queremos en el fondo, el ser humano lo único que quiere es ser amado. Y amar. Entonces, cuando, cuando te empiezas a truncar tú sola esa posibilidad de ser tú misma o tú mismo, o de amar o de que te amen, pues te vas hundiendo. Ok, entiendo. Ludi, bueno, tú ahorita nos contabas que, digamos, la idea fue de tu mamá, tu padre es médico, siempre viste mucho el tema de servir. Eh, pero también, también lo decías, hay momentos en los que uno dice, yo no quiero ser mi papá yo me voy a separar de mis papás, eh, yo tengo una individualidad. Eh, ¿Cómo llegó a ti la inquietud, digamos? O ¿Cuál fue tu motivación para decidir, sí, yo quiero ser parte de Bicali? Eh, cuéntanos un poquito en esa parte, ¿por qué decidiste vincularte al proyecto? Y plat pues platícanos del proyecto en sí. ¿Qué fue lo que a ti te llamó? Ay, pues es que, eh, con eso. ahora sí que culturalmente eso escuché en mi casa todo el tiempo, entonces, para mí, yo soy actriz, entonces yo quería, por medio del arte, ¿no?, generar el cambio sí. también, pero no en la comunidad, sino, pues este sueño de ir y hacer una película y que, entonces, Sí, me fui, sí, sí, sí, empezó a funcionar mucho en mí esto de hacer novelas y series y obras de teatro y comerciales. Y poco a poco me fui dando cuenta la importancia de lo que comunicas, la importancia de lo que estás diciendo y lo que puede llegar a generar lo que tú dices y haces. Entonces, pues poco a poco era, híjole, ese personaje ya no lo quiero hacer porque lo que dices es que está bien lo que está pasando. Y a lo mejor si, si en algún momento entrara en conciencia el público de lo que está pasándole a ella, pues sería interesante, pero me fui dando cuenta que a veces no hay esa dimensionalidad y, y entonces ya no me parecían interesantes y me empecé a concentrar en lo que callamos las mujeres y de repente ya lo más quería estar haciendo lo que callamos las mujeres porque yo quería todo el tiempo estar hablando de eso. Y de los procesos de cambio y, claro. y empezar a hacer obras que me generaran un cambio a mí y a la persona. Y empecé a escuchar cómo había gente que me hablaba y me decía, es que después de ver tu obra eh, me generaste tantas cosas que quiero cambiar esto. Entonces me di cuenta que si tengo el poder, la oportunidad de que lo que yo diga genere algo, de que lo que yo haga cause un movimiento de vibración, aunque sea en una persona, por ahí es donde quiero darle. Justo ahí es donde quiero estar yo. Entonces, gracias, ya estaba la, la iniciativa en, en mi mamá vigente, 24 mm. horas al día, porque ella es inalca, o sea, incansable, 24 horas al día, todo el tiempo está viendo qué más cambia y qué mueve. Y entonces fue muy fácil, un día le dije yo, ya no quiero ser voluntaria, quiero estar aquí, quiero ayudar a los hombres, quiero hacer este proyecto. Ella ya lo tenía, pero no estaba vinculado al Poder Judicial. Ahí fue donde yo dije, sabes qué, yo quiero hacer un acuerdo, quiero hacer un acuerdo con el poder judicial en donde, en donde a los hombres que denuncian por violencia, en lugar de, de que los metan a la cárcel o los retengan, los manden a Vicali. Y nosotros los evaluemos y nosotros les demos una reeducación, una nueva masculinidad y una oportunidad de cambiar de vida. Y me enamoré de eso, así fue como, ¡ah! fue tan bonito. Revelador. Tan bonito. Sí, maravilloso. Eh, cuéntame un poquito más de eso que estabas diciendo de la vinculación del Poder Judicial, porque parece muy interesante. Antes entonces, digamos, lo trabajaban solo por a fuera. todos los hombres y a todos los niños y niñas y adolescentes, pero este uh -huh. proyecto en particular, pues te digo, nosotros en Bicali tenemos muchos proyectos. O sí. sea, trabajamos desde... Toda, toda tiene que ver con la cultura de paz y con la igualdad y con estar en las mejores oportunidades, porque todo tiene que ver en eso, con eso, justamente, ¿no? Sí. Pero este proyecto en específico, que son los Arquitectos de Paz, los Arquitectos de Paz nació de esta idea de que muchas veces no se les da la oportunidad, se les denuncia por violencia familiar eh, y se les mete a la cárcel, y ya se les abandona ahí, como si ya se hubiera acabado su vida y escuchaba yo decir, pero es que salen de ahí peor y más, con más mañas. Y me llamaba mucho la atención el tipo de discriminación que sufrían los que habían ejercido violencia. No la estoy justificando, la violencia jamás es justificable. Sin embargo, me llamaba más la atención la prevención de ese hijo y esa hija que estaba viendo a su papá. Fíjate nada más la visión de ese hijo. Para ese uh -huh. hijo de 10 años, 7 años, la mamá lo denunció, el papá va a la cárcel. Así es su realidad. Y entonces, ¿cuál es el patrón a seguir? Porque es uh -huh. igual de fuerte, quiero que sepas, ver a, un, a una mamá denunciar a un papá para que lo metan preso, que ver al hombre golpear a la mujer en la familia. Es igual de violento, porque para ese hijo, el que le des a escoger entre papá y mamá, que son sus héroes, qué son su raíz, qué son de dónde viene, le, le ocasiona un golpe terrible, terrible, para todos lados. O sea, ¿cómo va a crecer él? ¿Cuáles van a ser sus estándares? ¿Cómo va a procurar ser el mejor ser humano que pueda? La única forma que yo encontré es que se diera cuenta que hay una, unas ganas de los dos, de reparar el daño, evidentemente no puede regresar con un hombre que la golpeó, que la maltrató, que la vio, evidentemente no tendría por qué hacerlo. Pero ella sí tiene derecho a trabajar en rehacer su vida y él también tiene derecho a recuperar ese error, a trabajarlo y a tener una oportunidad, porque eso sí genera una desactivación de violencia en ese hijo y en esa hija. Ese, ese hijo... Sí va a haber un papá y una mamá tratando de llegar a un acuerdo para tener una vida saludable los dos. Y ahí es donde puedes o romperle al niño la vida o construirle una oportunidad diferente. Fíjate, nada más es justo, es tan delicado como ese momento en el que él ve qué está pasando con los errores que cometemos los adultos. Ojalá no cometiéramos errores pero el 99%, 100% o sea. todos lo vamos a hacer, todos. Entonces, qué padre que el niño pueda ver que hay una mamá y un papá responsables de su vida y responsables de una calidad de vida. La regeneración, más o menos, es lo que estás hablando, Exacto. ¿no? Exacto. Digamos, como en temas de, de jurídicos, yo soy abogada, entonces, ahora que es, es, es, la reparación del daño, es la justicia sí, restaurativa. Y Justamente... buscar la regeneración de quien causó ese daño, más allá de no tirarlo al sistema, sino resocializarlo, lo que se diría, ¿no? Exacto, y que ese hombre que ejerció esa violencia pueda recuperar después de su proceso, obviamente, en el que va a tener que trabajar muchísimas cosas, pues tener una vida de todas formas con calidad, en donde pueda volver a ser insertado en la sociedad, donde pueda volver a tener trabajo, donde pueda tener calidad de vida, donde no sea discriminado, revictimizado, ni las mujeres. Porque te voy a decir una cosa, ser víctima de violencia, por eso hay tantas mujeres que no quieren denunciar, porque parece que te ponen una etiqueta aquí que dice, fui víctima de violencia, y entre pobrecita, ah, no, ni te le acerques porque te va a denunciar luego a ti, se van haciendo a un lado y se va discriminando. Y esa mujer, ¿cómo rehace su vida? Por eso no quieren denunciar, ¿cómo rehace su vida esa mujer? Uy, total. Nunca lo había visto así, pero, pero tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido de, pues la falla en la denuncia también es el miedo de la mujer. Claro, sí. o entonces sea, hay que trabajar desde muchos lados, fíjate, desde un lado en donde tú tengas toda tu estima o tú tengas las herramientas suficientes para darte cuenta de que si te hacen un daño, claro que tienes que ir a denunciarlo, pero también trabajarlo tú, no te vas a quedar en la postura de víctima. También trabajar todo lo que tengas que trabajar para que después de ese daño tu vida tenga una calidad y no se convierta en, no, es que hace 10 años viví violencia y ya no salí de ahí, no, es que hace 20 años eso no le sirve a nadie. Eso es lo mismo que encarcelarlos a ellos. ¿Dónde está el avance? Claro, ¿dónde está la regeneración? Eh, Ludi, y bueno, por esos días, pues me imagino que eh, con todo el tema de la pandemia y la cuarentena, todo, ¿cómo, digamos, toda la pandemia, cuál ha sido el impacto que ha generado en Bicali? Eh, ¿Ya están retomando? Eh, pues, ¿Cerraron en un momento sus procesos? Mira, no dejamos de trabajar nunca, 24 horas al día, tenemos psicólogos y psicólogas especializadas, tenemos pedagogos, tenemos servicio social, voluntarios, voluntarias, está, está mi madre y estamos, estoy yo. <ríe> y la verdad es que no dejamos, al contrario, en cuanto supimos que venía una pandemia, dijimos, híjole, encerrada una familia, te estoy hablando que a veces son de cinco o seis personas en un cuadro, porque además las cosas ojalá fueran, este culturalmente también lo que se merece la gente. A veces están en cubitos, en cubitos de un solo recámara donde duermen todos y todas juntos. Y los índices se dispararon. ¡Exacto! Pero ¿cómo no se van a disparar si estás encerrado con angustia, sin trabajo, sin poder respirar ni el aire? Entonces, claro que, que, que, que aumentó y ahí estuvimos, de hecho ahorita estamos en las comunidades trabajando. Al principio estábamos de manera virtual, obviamente estuvimos... Luego, luego localizamos a las familias que necesitaban ayuda por teléfono, si era urgente, íbamos a sus casas. Hoy por hoy estamos yendo ya a comunidades, ya se nos dio permiso por ser salud, ya tenemos ciertos permisos, y ya estamos atendiendo en comunidades a toda la familia, uh -huh. en donde ya vamos y podemos trabajar de manera integral al niño, a la niña, al adolescente, al papá, a la mamá, al abuelo, a la abuela, porque viven familias pues grandes. sí. claro. Y, claro. Así es, entonces estamos, estamos desde las comunidades, eh, es bien bonito trabajar en la comunidad, porque te puedes dar cuenta de muchísimas cosas, como inclusive darles herramientas para estar en paz en casa, para poder tener juegos, para poder decir, eso que estás haciendo mamá no me gusta, eso me duele. O sea, para aprender a comunicarnos sea, el problema de casi todo es la comunicación de todos. Oye, Ludi, bueno, y ahorita que estás hablando... Eh, pues con tanta pasión y con tanta inspiración. Creería el que te ve o el que nos está oyendo que esto es un proceso fácil, que es un proceso sencillo. Eh, creería además que Ludi tiene la ventaja porque su madre ya había iniciado eh, y porque ella simplemente llegó. Pero quiero que nos cuentes o nos narres alguna anécdota o algún momento en el que tú digas, que tú hayas dicho... Yo qué estoy haciendo acá, porque creo que todos lo hemos sentido yo creo en que no algún es fácil, momento. No, yo creo que. ¿Y ¿Qué te hace persistir cuando logras que alguien tenga la oportunidad de un cambio de vida, cuando logras que alguien pueda eh, tener un momento en donde esté protegido? Porque como estamos hablando de violencia, a veces son casos extremos y ha sido muy difícil, porque además. Si nos vamos a lo cultural, pues somos dos mujeres, mi mamá y yo somos dos mujeres. Finalmente en las calles, en las comunidades, en las que nos encantaría este, que no hubiera esa sensación a veces, ¿no? De entrar a zonas muy vulnerables, muy, este, en donde pudiera la gente decir, oye, pero no tienes ni quién. Y no van con un policía, y claro que no. O sea, si vas con un policía ni siquiera te abren la puerta, ¿de qué me estás hablando? <risa> o sea, al contrario, ¿no? Se trata de que hay una empatía, de que te des cuenta que cualquiera pudiera estar viviendo eso. Y que, y que tengas a, cierta cien, a, a, a ciencia cierta la sensación de que si te pasara a ti, va a haber alguien que te va a proteger de la misma manera. Esto es así. Si puedes hacerlo, lo tienes que hacer. Está muy fácil. Si puedes, hazlo. Entonces, Sí ha habido momentos muy complicados en los que mi mamá y yo, y hablo como equipo porque ella y yo tenemos una, una relación muy pegada en cuanto a eso. Uh -huh. O sea, cuando ella me llama y me dice, oye, hay un caso ahorita de una chica que encontraron, por ejemplo, golpeada y la está escondiendo a alguien, ¿qué onda? Pues en lo que me estoy terminando de poner el zapato ya nos fuimos ella y yo a buscar a esa chica, a, a tratar de resguardarla primero, después vamos viendo su situación, después vemos a quién le hablamos, a quién no pero nuestro primer instinto es ponernos el zapato y salir corriendo. Claro. En ya, o sea, a la hora que sea, en ya. O sea, 24 horas del día, ella y yo estamos pendientes de lo que sea, de si nos llaman de Honduras, de si nos llaman de donde nos llamen y nos digan, nos surge hablar con alguien, aquí estoy yo, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? Igual cuando nos hablan los hombres y dicen, estoy a punto de recaer, ya no puedo más, ya estoy afuera de su casa. O sea, porque claro, también hay una... Este, la abstinencia, ¿no? Y hay una codependencia. ¿Qué hago? No, pues vente para acá inmediatamente o vamos para allá. No te preocupes. O sea, estar las 24 horas, claro que no es fácil y claro que es doloroso. Y a veces cuando no se logra lo que tú quieres porque la persona regresa y viene algo peor o, o podría venir algo peor, pues hay una impotencia espantosa, ¿no? pero tu trabajo es estar ahí, tu trabajo es tratar de brindar la herramienta y entender también la posición en la que están, porque no es la misma que la tuya. Y no puedes, no, pero es que tienes que entender, imagínate, ¿no? O volverle a preguntar si no quiere hablar de eso. Al contrario, tienes que encontrar la forma de entrar para poder proteger a veces a esa persona de sí misma. Uf, que. Qué bonito oír eso, porque lo que dices es muy cierto. No podemos pretender que todo cambie ya, uno. No podemos tampoco pretender que, aunque no sea ya y aunque el proceso se haya llevado adecuadamente, lindo, limpio, eh, no podemos garantizar o pretender que, que el cambio se va a lograr y aún así... Si es tu pasión, si es tu, tu propósito de vida, sacar fuerza de donde a veces no la hay, levantarte de donde lo percibes como una derrota, porque puede que este caso haya fallado, pero hay 100 más que no han fallado, ¿cierto? Y hay 100 más que en el futuro no van a fallar. Y hace parte de esa resiliencia que también, digamos, se necesita al momento de hacer. Exacto, ¿no? Y el tener como la fortaleza de darte cuenta que tú pues, estás muy lejano de ser un superhéroe o de ser, este, o sea, como dicen por ahí, ¿por qué quieres salvar a los demás? Sálvate tú. Entonces, yo pienso que, exacto, tú eres yo, yo soy tú. Somos parte de lo mismo. Entonces, si yo estoy en mejores condiciones de armonía o de herramientas que tú, yo tengo que ayudarte esa parte que te falta porque somos un equipo, entonces, no, porque mañana voy a estar yo ahí y voy a necesitar que alguien diga, no importa que ella diga que quiere hacerse daño, no es real, porque nadie en este universo se quiere hacer daño a propósito. Fíjate, hasta en esos detalles, darte cuenta que el que te digan, yo así estoy bien y estoy muy contenta, no significa que así sea. Total. Y esto que me acabas de decir, que me encanta porque puede, me puede conectar con algo que quiero que, que toquemos y es... Eh, no salves al mundo, sálvate tú. Muchas veces los que trabajamos en estas causas de, de, de transformación social, de microcambio, de, de intervenciones comunitarias, eh, nos encontramos con que las personas más cercanas a nosotros, amigos, conocidos, gente que nos conoce, eh, y que nos ve luchar día tras día, y que ve el, ve el cambio tan lejano, tan difícil, nos dicen como, güey, ya, o sea no vas a lograr lo que quieres, eh, el mundo sigue siendo hostil, el mundo seguirá siendo así, no tienes que ser tú el que lo va a cambiar. Entonces eh, quisiera que nos hablaras un poquito de eso, uno generalmente encuentra una comunidad y un sistema de soporte enorme, Ay, y vino, eh, que te motiva, que te a, a, anima, pero también encuentras las personas que te ponen a pensar y te dicen, el mundo va a seguir siendo así. Claro, ¿qué estás haciendo ahí? Tú, tú eres actriz, tú vete a hacer tus series, o sea, estás en un peligro y cosas así, o se burlan, ¿no? te parece muy chistoso, o sea, como como si, si, como no lo cuentas como una supercarga, porque en realidad te voy a decir una cosa, el día que te hagas sentir una supercarga ya no debes de hacerlo, Claro. evidentemente no significa que sea fácil o difícil, es que una carga no es. Obviamente, ¿no? Es una pasión y la pasión... Es tu propósito. Va más allá de todo. Ahora, a mí sí me sí recuerdo un momento muy difícil. Teníamos a un hombre que quería suicidarse, que lo había intentado tres veces y que estábamos buscándolo porque lo teníamos perdido de su comunidad, porque llevaba tres veces intentándolo y ya tenía un brote, ¿no? En el que decía que le habían puesto un chip y que él ya era malvado y mejor se moría. Entonces yo estaba desesperada buscándolo y le hablé a una de las personas que que más bien se dedican a contenerlos, sí, y le dije, oye, no, lo encuentro, estoy desesperada, no lo aceptan en el hospital psiquiátrico, no lo aceptaron, que porque él debe de querer entrar. Imagínate, ¿tú crees que está en condiciones de querer entrar? Pero bueno, entonces, <risa> este, que no lo aceptaban, y, y, y respiró, suspiró y dijo, ay, divina eres tan apasionada, así hay miles de casos, que no te importe, si se quiere matar, que se mate, total, ha hecho cosas terribles, no es como que es una blanca paloma, y me quedé pensando y dije, pero es que sí me importa, yo no quiero que se muera nadie a quien yo pudiera a prevenir, o sea, ¿por qué no me va a importar? ¿Por qué voy a irme a dormir muy feliz? de Bueno, hice mi intento, lo busqué en dos colonias. Cuando yo sé que podría hacerlo mucho más, cuando yo sé que una vida, una vida es igual de importante siempre. Una vida lo vale todo. Exactamente, y tú no estás en lugar de, juz de juzgar quién merece vivir y quién no. Tú estás en la posición de, si, vuelvo a repetirte, si puedes, hazlo. Si puedes ayudar, hazlo. Esa es la posición en la que debes de medirte. Si ya no puedes, entonces no. Total. Todos los días enfrentamos gente que nos dice que no, pero, pero es ese propósito, y esa pasión, no esa carga lo que nos hace seguir. Ludi, eh, bueno, se nos, se nos ha ido súper ameno este momento. Eh, yo quisiera preguntarte, y para que la gente que nos está escuchando nos está viendo sepa, ¿cómo se pueden ellos sumar, eh, ya que han visto todo, que han conocido más de esta pasión, de esto tan hermoso que necesita trabajo, que necesita manos, mentes? Eh, ¿Cómo puede la gente apoyar eh, el, pues el propósito, la misión sí. de Vicali? ¿Cómo se puede sumar a la causa? Pues hay muchísimas formas. Primero, mira, hay diferentes formas. Una es, tenemos en la página, está el número, por pues, si quieres donar para que sigamos este, contratando. La verdad es que esta cosa de la violencia, pues tiene que, que ver también con la especialización. No cualquiera sí. está preparado para trabajar en la violencia. Para entonces, intervenir. evidentemente, tenemos muchos, no, ojalá tuviéramos muchos, tenemos psicólogos y psicólogas especializadas. Entonces, una forma de ayudar... Obviamente es por medio de donativo este, para poder seguir, este, seguir con nuestros proyectos de, de, de esta manera. También se puede donar en especie, también podemos donar en especie. Hay gente en zonas vulnerables que necesita muchísimas cosas, obviamente. Eh, hay algo bien importante. Yo creo que hay que educarnos, híjole, lo que voy a decir, se va a quedar verdad en el podcast, Ay, sí. a, a, no es una... Limosna, no estás dando lo que te sobra. Esto, esto hay que tenerlo muy claro porque absolutamente a nadie en este universo nos gusta que nos Mira, esto ya no lo quiero. Ten, a nadie. No es así, al contrario. Es aprender la solidaridad, el compañerismo, trabajar en unión. El que si ahorita yo estoy mejor en algunas cosas, pueda darte y tú me puedas dar en otras. O sea, hay, tra hay que trabajar de otra manera. Esto no es de. Eh, ay, me sobraron tres muñecas rotas, a ver quién las quiere, pues por supuesto uh -huh. que nadie va a querer una muñeca rota, échame la mano, o sea, ¿no? Si no lo quieres tú, ¿por qué lo van a querer ellos? Exacto, hay que crecer con esa conciencia, ¿no? Que se da desde la casa. Y también este, podemos, bueno, por medio, ya te dije, de ese tipo de cosas, de eh, donación también, especie. de especie, también podemos, este que repitan, que repliquen este proyecto. A mí me encantaría que, que yo pudiera llegar a todo el mundo y, y replicar yo este proyecto, pero eso no se puede, porque como empezamos esta plática, entre más seamos, más cambio se va a generar. Entonces, toda la gente que lo quiera replicar, que quiera conocer de esto, que quiera saber lo que hacemos, cómo son nuestros programas, cómo los trabajamos, y que lo quiera replicar en su organización en alguna otra parte del mundo, a mí me fascinaría poder este, compartir esto ya de manera mucho más este, pues literal, ¿no? más específica con una claro, con su metodología. Exacto, me encantaría de verdad y también pues todo el voluntariado que quiera apoyar por medio del arte, eso sí se puede dar, dar donas tu tiempo y tú pones tus clases de baile, de teatro, de, de, de, para, de cuentacuentos, para armar cosas con las manos. Todas esas cosas, todo lo que tú puedas donar de tu tiempo, de algún conocimiento que tengas, de alguna herramienta que aprendiste, bienvenida sea. Entre más herramientas tengamos, más puertas se van a abrir a tener la vida que sí merecemos tener todos y todas. Hermoso, hermoso. Bueno, eh, Ludi. ¿Quieres, para terminar, contarnos alguna anécdota que quieras como narrarnos específica o que quisieras decir para dejar digamos a todos los que nos están oyendo motivados eh, a saber que somos uno, que eh, todos estamos siendo parte del cambio y que en realidad eh, ser ese cambio depende desde, de la iniciativa de uno, pero de, de hacerse equipo, de sentirse que pertenece? Ah, y esa transformación. Tiene que ver con la identidad, es tu uh -huh. gente, eres tú, es tu mundo, es tu planeta, esto es tuyo, esta es tu responsabilidad y eso en cuanto a todo, este es tu cuerpo, este es tu ser, esto es lo que hay que trabajar, esto es lo que hay que, o sea, es en base a todo. Ahora, pues, una anécdota tengo muchas, pero a mí las que más me motivan es cuando conocí a esos niños o niñas con los que trabajaba mi mamá. De, de Cuando yo era adolescente y le ayudaba a ir a leerles cuentos a las escuelas en primaria uh -huh. y verlos ahora que regresan a Bicali y son profesionistas, pero no solo son profesionistas, sino con carreras que ellos soñaban tener, ¿no? la que hayan escogido, nutriólogo, médico, la que escojan, no importa, pero se sienten plenos, se sienten exitosos, hay que recordar que el éxito tiene que ver con cómo se ve uno mismo, entonces es inculcar ese proyecto de vida en el que no importa las condiciones en las que hayas nacido, en las que hayas vivido, la problemática que haya tenido tu familia, tú encuentres, y alguien, en este caso nosotros, pero alguien te brinda herramientas y te empuje para que puedas tener esa vida que tú en algún momento visualizaste y creíste no podía ser, ya con eso, mira, yo Pero ya mira. con eso siento que ya valió la pena absolutamente todo, porque a la larga, eso es lo que se te queda en la vida. Eso es lo único con lo que tú te vas a ir. Esa paz es de que hiciste lo que realmente querías hacer en tu vida, sin importar obviamente que sea, porque eh, esto es sabio, cuando te haces un daño, pues no te genera bien, ni a la larga, ni a mediano plazo. Entonces, esto es muy sabio y es muy fácil de detectar. Uf, eso que tú dices es, un, uno, uno, vale la pena. O sea, transformar una vida y, y tu sí. esfuerzo será recompensado. Eh, creo que seguiremos hablando en otro espacio tú y yo, porque creo que hay grandes eh, cosas que quisiera aprender, por supuesto, de Vicali para aplicarlas en somos visibles. Eh, para ser replicadores de, de este proyecto tan hermoso que me deja súper conectada, emocionada. Espero que también pues a la gente que nos está oyendo, que nos está viendo, eh, se motiven eh, a ver esta historia, a informarse más. En eh, lo que tú decías, hay que informarse, hay que leer, eh, hay que desnaturalizar. Esto es un, un tema que no es solo de Bicali, es de todos como comunidad. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, llegó el momento de despedirnos gracias, gracias a, a todos lloremos, nada sí, más hay sí. que recordarles que en casa, empieza en casa empieza, empieza por casa. no te hagas actos violentos a ti mismo total, respétate, respétate tú respeta tu entorno, la comunidad cercana es, es la base de todo, tu familia ¿no? Sí. entonces eh, Ludi recuérdanos, eh, un poco ha sido maravilloso hablar contigo, recuérdanos todas pues, las redes sociales de Cali. a ver, vamos a ponernos atención, eh, porque a mí se me va la onda, déjame me concentro Estamos en Facebook, Vicali AC, ya les dije cómo se escribe, con V, con I, W C, A, L, I, Vicali AC, y también en Instagram está arroba AC, y en Twitter estoy como Ludivina Velarde, con Y la primera, B chica, y también en Instagram arroba Ludivina Velarde. Y lo que necesiten 24 horas del día, la página ww. .bicali.org. Estamos 24 horas para ti Para lo que necesites En cuanto a todo En cuanto a no sepas manejar tus emociones Te sientas violento Te sientas violentado Lo que tú necesites, ahí estamos Perfecto, Ludi, muchas gracias Un placer, un placerazo Conocerte, un placerazo Ver todo lo que hacen eh, A todas las personas que nos están oyendo eh, Yo soy Juliana Arbeláez Jiménez, Hani los invito a seguir escuchando los próximos episodios de Somos Uno, porque Somos Uno ante el mundo. Recuerda que el cambio empieza por ti. Ay, muchas muchas gracias. gracias. Darme, gracias. A mí me encantó. A ti.